Tenemos más información para ver. Sí, compartir. los tuits, obviamente, las redes sociales, ¿no? Justamente después de conocerse esta tragedia, este accidente aquí en las rutas mendocinas, eh, obviamente empezaron a circular los tuits de distintos clubes o personas también que hacían referencia a esto. En este caso es el de la institución de Boca Juniors, que es el oficial en el Twitter, decía lamento profunda Lamentamos perdón, profundamente el fallecimiento de Paola Emilce Fleitas, hincha y socia ceneice que viajaba en el micro camino a Mendoza. Acompañamos en este triste momento a toda su familia y seres queridos. Bien, está lo que le decíamos al principio, que es una chica que solía viajar sí, mucho a ver a Boca. muy conocida. En, en, conocida, el... socia del club sí. y bueno, la, la verdad es que este, este era un viaje más para ella. Acompañamos a Boca y a sus hinchas en este triste momento de dolor. Es el tuit de Ego de Cruz Antonio Tomba a las uh -huh. dos y media de la tarde. Varias instituciones que se fueron sumando y ahora qué tenemos... Bien. Bueno, este... distintos, ah, ¿no? Eh. Por ejemplo, Pipa Benedetto, que es el jugador claro, sí Benedetto urbano. dice una triste noticia para todo el mundo Boca, lamento mucho el accidente del colectivo de Boca Que viajaba a alentarnos Una pronta recuperación a las personas heridas Y mis condolencias y muchas fuerzas uh -huh. Para los familiares de la persona fallecida Claro, esto en este caso es una historia de Instagram no sí. Porque está la concentración de Boca Obviamente en el hotel acá en Mendoza Mariano Volpini, que yo no sé quién es que en paz descanse pavo y pronta recuperación para los demás hinchas de Boca involucrados en la tragedia de Mendoza. Eh, esta es una imagen de, justamente, Paola, en ese tipo de viaje. En ese viaje, claro, porque es como decíamos uh -huh. recién, ¿no? Como lo decía Boca también, la persona fanática del equipo que acompañaba justamente la emoción y el sentimiento hacia los distintos Bien. lugares que, que jugaba Boca Juniors. Bueno, Bien. Quilmes también. Quilmes que juega hoy con ellos. Que juega justamente hoy exactamente, que se encuentran aquí en Mendoza. Quilmes Atlético Club acompaña familiares y amistades de las personas afectadas por el trágico accidente vial en la Ruta Nacional 7 Bien. y se solidariza obviamente con todas las personas afectadas. Y este último tuit es una de las víctimas que justamente subía esta imagen sí. cuando estaba siendo trasladado hasta el hospital. Esta imagen fue respondida por el Community Manager, porque maneja las cuentas de Boca uh -huh. y le respondieron, bueno, justamente que, que Lamentaban. Después está lo que contó Julián Chaber, que ya les prometieron traffics para volver a Buenos Aires. Y le dejo, entiendo que es uno de los últimos. La de AFA. AFA. exactamente, profundo dolor, obviamente también la Asociación de Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, lamenta el trágico accidente que sufrieron eh, hinchas y boca de Boca Juniors. Mm -hmm. Y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. Bueno, allí también hicieron extensivo, ¿no? El saludo y las condolencias, sobre todo, para las personas o los familiares de la, de la chica fallecida. Muy bien.